hola mis amores bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal ahorita voy camino a hacer unas compras de navidad porque necesito comprar el regalo de algunas personas que les voy a regalar este año y quiero que me acompañen porque voy a ir al pleno corazón de Viena donde hay todas las tiendas y quiero ver cómo está eso por allá lamentablemente juro tengo que ir por allá hoy así que bueno Obviamente los voy a traer conmigo para que vean cómo está el movimiento de la gente por allá en plena pandemia Así que acompáñenme Ya hay arbolitos naturales Yo armé mi arbolito apenas el domingo Y no quería armarlo porque quiero comprar un arbolito de verdad natural Y dije, no, eso lo ponen el 23 o el 24 Y miren, ya hay Voy a averiguar cuánto cuestan a ver si compro uno más tarde para ponerlo Estoy emocionado. Lamentablemente está cerrado, pero aquí los venden Los ponen así como en plena calle Miren que aquí estamos en plena calle principal de donde yo vivo entonces ponen los árboles aquí y uno viene a comprar lamentablemente dice que van a abrir a partir del 12 de diciembre no sé cuándo es 12 a este sábado que emoción el sábado voy a comprar mi arbolito bueno vine a esta tienda Quiero comprar algo aquí, no sé si lo consiga, estoy buscando un suéter de invierno fuerte, grande Pero bueno, voy a ver qué hay por aquí y les voy mostrando Si sí, hay bastante gente, ¿ok? Y, y rebajas, bueno, basta decir basta, miren esto Saben que yo, por ejemplo, dejé de comprar estas cositas Porque una las compra y después se dañan que sea el mes Entonces yo por eso prefiero comprar eh, en Sharowski de una vez que vale casi que no lo mismo pero sí un poquito más pero dura siempre toda la vida y tienen garantía entonces no sé díganme usted, ustedes si usan estas cositas se las voy a mostrar esto está hermoso todo pero siento que se daña muy rápido y cuando las compro las compro sabiendo que es para un tiempito nada más pues pero no suelo ya comprar esto porque no me gusta como gastar el dinero para algo que se me va a dañar muy rápido bueno ya soy Ana María Hilfer Acabo de comprar aquí unas cosas, no se los voy a enseñar porque si no van a ver las personas el video y van a saber lo que les compré porque es par de 24 Estoy acabando de entrar a Mango Voy a ver aquí, esta tienda me encanta porque tiene pantalones muy cool Vamos a ver qué hay por aquí Esta tienda me encanta porque hay como un área arriba Vamos a ver por aquí. Yo tengo una de esta. No de aquí, pero de otra marca. Estoy buscando algo como este tipo de chaqueta, pero más simple. No me gusta esta cosa aquí. No sé, Dios mío. Vamos a ver este vestido. Wow, está hermoso. Vamos a ver. Está precioso. en la calle no es necesario dejarse el tapabocas Pero yo me lo dejo porque en esta calle pasa la gente muy cerquita de ti Y si hay contagio me lo pueden pegar obviamente Esto está full, ustedes no se imaginan Esta calle si sí está full, en estos días en el video que les hice en el centro comercial De verdad que estaba muy vacía en comparación con esto Esta calle está, las tiendas están abarrotadas Y ofertas por todos lados Voy a entrar a la guess Porque vi que habían unas carteritas, unos monederos que Quiero regalar, así que vamos a ver qué tal. Aquí hay hasta 50% en algunas cosas, pero yo soy el tipo de persona que no compro. Ya, ya les cuento. Ajá, yo soy el tipo de persona que no compro por comprar. O sea, yo soy de las que compro lo que necesito. No sé, no me considero compradora compulsiva si yo veo que algo lo necesito, lo compro y estas cosas no las necesito, aunque estén muy baratas ahorita no las compro bueno, ya encontré lo que estaba buscando eh, ahora voy a pagar, estoy aquí esperando en caja, que hay unos clientes así que bueno, no se lo puedo mostrar porque si no, la persona puede que vea el video y va a saber pero bueno, después se los muestro, lo voy a grabar y se los voy a mostrar después por Instagram no sé. muy alegre porque ya estoy comprando todos los regalos entré a mi tienda preferida, aquí en Viena esta de Bailey, creo que se llama así, no sé, pero si yo sé ya dónde quedo porque es donde vengo siempre me encanta, aquí venden ropa demasiado espectacular más que todo como yo me visto, o sea, yo me visto sencillo pero como a mí me gusta, suetercito, un leggings, unos zapatos deportivos, así como estoy ahora y ya, o sea, y aquí venden esa ropa básica, bonita y siempre como chic, eso me encanta. Tenía que mostrarles esta tienda porque de verdad que la amo. Pero hoy no me voy a comprar nada, no encontré nada que me gustara, así que hoy seguimos. Aquí en Viena también se pusieron muy de moda estos locales donde venden chuchería de Estados Unidos. O sea que puedes encontrar todo tipo de chuchería gringa, como le decimos nosotros. Eso sí, súper súper caro, por ejemplo, un Cheetos Chistri, oh my god, ok, un chistri, ¿cuánto cuesta el chistri? Esto es muy de nosotros también No dice el precio, pero valen como 5 euros una bolsita de chistri Si sí es bastante caro, pero bueno, consigues cosas americanas por lo menos Vámonos Y otra cosa que les quería contar es que aquí en Austria eh, La marihuana es legal siempre que tú compres lo que consume una persona No puedes tener muchas cantidades encima porque ahí sí es ilegal y consigues en las calles muchas tiendas como esta Que ahorita hay por todos lados, parece un McDonald's porque en todos lados consigues una franquicia de esta Donde puedes comprar eh, marihuana, eh, productos médicos para las personas que consumen la marihuana en pastillas O qué sé yo, he sabido que hay gente para el, que tiene tratamientos del cáncer, etc Yo no sé nada de eso, pero es lo que he escuchado Y aparte también puedes comprar, aparte de medicamentos, marihuana para fumar eh, pero sí yo nunca he entrado, una vez, lo voy a contar rápidamente, una vez me pasó algo bueno, una vez me pasó algo que en verano aquí afuera ponen de estas tiendas una broma de helado que tiene marihuana y yo una vez pensé que era un helado de coco porque tenía la fórmula de coco que quería comprar y mi novio me dice, estás loca, eso es marihuana y yo, oh, menos mal, me dijo porque si hubiese venido sola me lo compré y quién sabe qué hubiese pasado porque yo soy demasiado, como él dice, la la la a veces ni cuenta, me voy de muchas cosas y bueno, yo nunca, yo no fumo, yo nunca he consumido drogas, lo adelanto para que nadie no haya malos entendidos, pero les quería comentar eso porque es algo que en nuestros países es bastante raro: el tema de la marihuana, si te consiguen con eso te meten preso Aquí no, aquí es ley. Ok, me va a medir esta falta de cuero, no sé si se note ver bien. Me encanta Ay, Se las voy a mostrar más de cerca Mirenla Me iba a ir sin comprar nada, pero creo que si me queda bien me la compro Ok, esto es que falta, pero no sé No me encantó De 1 al 10 me gusta 9 Claro, aquí se ve así porque tengo la cosa debajo pero Sí me gusta, verdad no sé ¿Qué dicen? Bueno, este es otro centro comercial que queda aquí en Viena. Es super cool porque bueno, tiene varios pisos, está DM, está Sara ahí abajo, abajo está Lesvarovski y varias marcas de maquillaje arriba quedan puros restaurantes y eso para comer y eso está cool también no encontré nada que me gustara así que me voy de aquí muy difícil porque no encontré nada que me gustara y ya se me está acabando el tiempo y la calle así que si no encuentro nada en las próximas horas no sé qué voy a hacer eh, por otro lado saben que voy a hacer un eh, voy a hacer un, una caja con cosas típicas de latinoamérica chichería, para regalársela a los trabajadores de la empresa y a algunos partners entonces voy a ir a casa méxico ya se los voy a mostrar a comprar la chichería latina en casa méxico así que ahora vamos para allá oh, miren aquí estoy buscando para un regalo, una cosa tommy, no puedo decir qué es tommy, y ya pasé la tienda, se me olvidó que tenía que comprar eso y ya está ya atrás, entonces no sé si regresarme después o venir otro día pero no sé, porque no sé si tenga tiempo ay qué rabia, entonces, no sé vamos a casa México que es lo importante a comprar esto chucherías para la caja, ya compré algunas chucherías ah, miren, sí, ¿se acuerdan que les dije ahorita? ok, aquí puedo comprar los Tommy, creo, Ah, oh, sí, yo creo miren la calle cómo está bastante bastante, bastante, ok, por si sí. me dijeron que cuidado y yo iba bien, el tipo ese andaba manejando bicicleta por la acera, o sea, no es mi culpa vamos a entrar ok, aquí tienen todas las marcas de los zapatos Vamos a ver qué hay okay, bueno, Ya entré en la otra sucursal, pero bueno Estos me gustan Miren los que cargo hoy Casi no los he usado, creo que es como la tercera vez que los pongo Miren, esos también me gustan, ¿cuánto cuestan 89? No sé Ay, estos, estos, estos me gustan Creo que estos van a ganar Estoy buscando unos grises justamente si fuese por mí ya me hubiese comprado muchísimas cosas porque a mí me encanta la marca Tommy la marca Guess, o sea, las carteras, todo me encanta, miren esto dígame si estas cosas no son una belleza eh, eh, la Coms, la Costa también pero yo no sé si a ustedes les pasa que por lo menos yo puedo gastar en la gente lo que sea en regalo pero la parte que a mí me toca, mi regalo personal yo prefiero a veces no comprarle y mandárselo a mi familia porque yo digo, sabes, un zapato, por lo menos eso que me gustaron, valen casi 100 euros los puedo comprar, pero digo, con eso puedo enviarle a mi mamá, a mi papá, a mi tía a un gentío y pueden ellos comprarse algo, porque capaz ellos en todo el año no se han comprado nada y yo aquí gasto en lujos o caprichos entonces eso a veces me cuesta, yo creo que eso lo vivimos muchos venezolanos que estamos en el exterior porque no es lo mismo ser de otra nacionalidad que ser venezolano y vivir en el exterior, y más en un país como Austria donde tienes acceso a comprar muchas cosas, a prosperar pero tu familia sigue en Venezuela mal, entonces hace que no disfrutes bien las cosas, ¿sabes? Entonces, eso me da como cositas Imagínense, no me he comprado nada para mí, todo lo que he comprado es para la gente y la verdad no sé si me lo compre porque me da cosita, no sé, prefiero enviar eso vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y si comprar algo que sea a un precio accesible y bien y lógico ajá tengo que contarles de esto, acá en Viena, ajá, aquí en Austria, eh, en las calles podemos ver así como vemos en nuestros países, los están en la calle que es de perro caliente, de hamburguesa no sé, por lo menos en Venezuela es así, me imagino que en Perú, en cada país es diferente aquí en Austria se encuentran estos locales y lo que venden es pizza, kebabs, que kebab tendría a ser como los chaguarmos en otros países que son estas comidas, es hecha por gente de Turquía normalmente y se encuentra en casi que en todas las esquinas de la ciudad y esa es como nuestra comida chatarra por decirlo así, saben que uno va y se compra aquella hamburguesa pues aquí es un kebab, quería mostrarles eso porque no sé si ya lo sabían o si lo habían visto alguna vez pero es súper cool porque eso te saca el apuro después de una buena rumba señores y te va directico a la cama con todo bien llenito bueno, esta es Casa México miren el local esta es Casa México, vamos a entrar creo que está abierto sí aquí encuentran tortillas de todo lo que es comida mexicana, venezolana también de Centroamérica, aquí tortillas de todo tipo miren que venden chorizos y todo eso Pueden ver, echarle un ojo a los precios. Ahorita venden la harina de Venezuela. También la venden. Ah, bueno, está aquí. Miren, está la mexicana. Picantes de todo tipo. Miren este lugar. Súper hermoso. Es el único que hay aquí. Creo que incluso en toda Austria. En cuanto a comida mexicana, así como tal. Supermercado, pues. Así que bueno, voy a seguir comprando. He ya agarrado algunos picantes. Por ejemplo, este sí me gusta bastante hay muchos que son ricos, pero estoy buscando un regalo para nuestros partners hacerle una caja con cosas típicas y no sé qué licor comprar porque tampoco les quiero regalar algo chimbo, pero tampoco los conozco, entonces conozco si toman eso o no creo que un tequila siempre va a quedar bien pero bueno, estoy viendo cuál, estoy indecisa, Dios mío, no sé vamos a ver, ok, sigamos, sigamos, sigamos con calma con calma bueno gente, ya compré. No terminé de comprar todo, pero me voy a ir a casa porque de verdad que, oh yeah, de verdad que estoy full, miren. Compré... Tengo mi mochila súper llena. Compré eh, para regalarle a nuestros partners y eso. Licor eh, de tequila. Es de México ya. Va. Licor de tequila con café. Ajá, con café me lo recomendó mi amiga que trabaja ahí en Casa México. Compré eh, tortillas eh, para hacer frijoles molidos Compré esto, este que es Arequipe Compré muchísimas cosas, esto está súper pesado Estoy casi que llamo un taxi porque de verdad que es demasiado Ay Dios mío, así que bueno Hay bastante friecita yo estoy por aquí así Relajada Esperando, el tren viene en 3 minutos Así que estoy aquí esperando, allá atrás se puede ver cuánto tiempo falta para que venga Así que bueno nada chicos, espero que les haya gustado este video, eh, se lo hice con mucho cariño, vamos a ver cuándo se lo subo, ojalá que ya muy pronto, eh, nos vemos en un próximo video, espero que ustedes también le estén pasando súper súper bien, un besito a todos, chao.